Bueno, este es el video demostrativo para corroborar que el programa hecho en Micro C Pro funciona adecuadamente. Primero, pues tenemos que asegurarnos que el código no tenga interrupciones, que no tenga algún error. Marcamos que no se ve y pues procedemos a, a hacer que se ejecute. Aquí tengo todas mis funciones y mis variables ya declaradas. Estas correspondientes al display de siete segmentos, estas a la lcd y esta la configuración del lcd Este todo va a funcionar eh, debido a la variable valor que aquí se declara con un valor inicial a cero Entonces procedemos a iniciar Aquí me aseguré de que mandar un valor de 1 para no tener que hacerlo directamente desde aquí para más, que sea más fácil y no sea tan complejo la manipulación entonces como vemos el valor de la variable valor pues se mantiene en cero por lo tanto bueno aquí se ejecuta la iniciación del LCD los comandos de limpiar el LCD y del cursor apagado y aquí esta es la condición que nos permite que si el pulsador es activado en este caso como se considera que es un 1, es decir que está abierto porque tenemos una resistencia de pull up como se ve en el, en el... se va a ver aquí en Proteus se ve que está conectado a una resistencia de pull up esto este nos permite que es, o, se interpreta que el pulsador no sea oprimido por lo tanto se va a ejecutar el caso 0 englobado en, en nuestro switch en este caso es eh, que se muestre el mensaje de en el LCD de ventilador apagado y un pequeño un pequeño tiempo de parpadeo esto es para me mayor manejo del Proteus mejor manejo del Proteus bueno en el, eh, se sale del, de esto y ya mientras no se oprima esto siempre se va a ejecutar ahora se oprime por primera vez el pulsador. Es decir, aquí lo cambiamos y lo dejamos en cero. Bueno, aquí la condición se cumple y la variable valor incrementa en una unidad. Por lo tanto, valor vale 1 y se tiene que reflejar haciendo este caso. El caso 1 de nuestro switch. Uno se pulsa. Se cumple la condición, se suelta el pulsador y como vemos, se ejecuta efectivamente el caso 1. Y como no se ha vuelto a oprimir el pulsador, se sigue ejecutando el caso 1 siempre de manera indefinida debido a la rutina cual que establecimos. Eh, bueno, se, se va a volver a pulsar el pulsador aquí lo definimos una vez esperamos a que se termine el caso 1 como vemos se vuelve a cumplir la condición entonces la variable valor incrementa 2 entonces en esto ya soltamos entonces se, se ejecuta el caso 2 y se mantiene así hasta que se vuelva a oprimir el pulsador Aquí vamos a otra vez un cambio Se vuelve a cumplir la condición La variable de valor incrementa otra vez Y se ejecuta el caso 3 Ok Aquí vamos a cambiarlo A 1 Y así va a pasar sucesivamente El caso 3 se sigue ejecutando De manera indefinida hasta que se vuelva a imprimir Esto En este caso La variable Va a ser Va a incrementar de valor Y si sí, va a ser una variable 4 En este caso nos aseguramos De aplicar Una rutina de default que es para cualquier valor no contemplado de 1 a 3 en este caso no, como establecimos tenemos caso 0 caso 1, caso 2 y caso 3 Entonces al ser 4 se ejecuta esta rutina de default que básicamente nos vuelve a poner el, este, el valor de la variable a 0 y se ejecuta el mensaje de ventilador apagado y todo lo correspondiente a este como vemos, aquí pasa, se ejecuta, se pone el valor de la variable a cero Aquí cambiamos el número para que se interprete que ya se soltó el pulsador Y como pueden ver se sale y aquí la condición no se cumple y se pasa al caso cero otra vez Entonces podemos verificar que nuestro programa funciona adecuadamente nos pasamos a proteus y como eh, ya, ya está cargado eh, el punto X en nuestro microprocesador Entonces, como podemos ver el mensaje que nos muestra es correcto, no dice no ventilador apagado y en el siete segmentos nos marca un número 0 este sí se ve ya todo, todo el circuito completo oprimimos el pulsador y ya cambia su mensaje Y así se mantiene Volvemos a oprimir el pulsador Y el mensaje sigue se cambia Volvemos a oprimir el pulsador Y el mensaje vuelve a cambiar Se vuelve a oprimir Se muestra el mismo mensaje Y así cambia Entonces podemos ver que nuestro circuito funciona de manera adecuada.